Comienza un nuevo orden mundial. Es el fin del mundo que conocemos. La crisis sanitaria a nivel global va a traer en el futuro inmediato muchos cambios sociales, económicos y tecnológicos y nadie se salvará de ellos. Ya iban a producirse cambios en este siglo, pero esta crisis ha acelerado el proceso varias décadas. En nuestra historia las guerras y las crisis sanitarias siempre han traído esos cambios, y generalmente han hecho avanzar a la humanidad, o por lo menos un cambio en la economía y la política. A continuación, os voy a nombrar esos cambios que han sido analizados por los expertos. Luego os diré lo que pienso al respecto. El futuro es imprevisible. Sin embargo, ahora estamos en condiciones de predecir lo que pasará en los próximos años, con un margen de error mínimo. En primer lugar, el teletrabajo se desarrollará aún más. Muchas empresas dedicarán sus recursos a diseñar una infraestructura eficiente para que la gente que se dedica a trabajos de oficina pueda hacerlo desde su hogar. Incluso no es descabellado pensar que algunas entrevistas se realicen por videoconferencia. Ya estamos viendo algunos cambios drásticos. Unos 60 músicos de la Orquesta Filarmónica de Tokio tocaron sus instrumentos en un concierto a través de internet. Algo inédito y que muy probablemente se seguirá haciendo en el futuro. El trabajo será cada vez más desde casa. La oficina quedará como algo obsoleto. No será un cambio drástico, sino que se hará de forma gradual. En este nuevo escenario aumentará el empleo precario, el proletariado digital. Así lo cree Matt Baird y Becca Endicott para Wall Street Journal. Son cambios que iban a producirse y que la pandemia lo ha acelerado. El distanciamiento social seguirá en los próximos años, lo que provocará que la población crezca a un ritmo mucho más lento. Habrá emigración a las grandes ciudades, donde la vida cambiará de forma radical, donde muchos desplazamientos para ver a alguien que hacíamos habitualmente, ahora serán por Internet. Se desarrollará aún más la compra online. La forma en que interactuamos cambiará. Si debido a las nuevas tecnologías ya había distanciamiento social, esto lo acelerará aún más. El turismo nacional crecerá, pero el internacional disminuirá de forma drástica. Los países que vivían del turismo entrarán en una crisis sin precedentes. La gente emigrará de los grandes centros urbanos. La proximidad al trabajo ya no será determinante, y será entonces cuando otras zonas de la periferia cobrarán importancia. La pandemia llevará a una gran distribución popular de la organización de las ciudades. Esas charlas en las cafeterías llenas de empleados, o la saturación del transporte será cosa del pasado. Interactuaremos en internet y será algo imparable. Algo como el comercio electrónico, los videojuegos, la compra online, incluso los estudios online y la realidad virtual serán más importantes que nunca. Aunque los conciertos ni el ir a partidos desaparezca del todo, posiblemente sí lo haga la industria del cine. El cine deberá rediseñar su estrategia y será exclusivamente de pago por internet. Los que deseaban separarse o casarse sin ver a la pareja están de enhorabuena, pues los juzgados y las iglesias tendrán la opción online como una posibilidad más. Y habrá miedo, mucho miedo en los próximos años a una nueva pandemia. Y nunca dejaremos de preguntarnos cuándo ocurrirá la próxima. Las mascarillas se harán comunes, y muy posiblemente ese temor siga en nosotros en las próximas dos décadas. Cuando pase el miedo y todo se acabe, el mundo ya habrá cambiado. La estabilidad de muchos países en crecimiento económico ahora colapsarán. Los países más frágiles serán seducidos por la anarquía y el caos. Posiblemente el pueblo se revele en muchos países para derrocar a los tiranos, que son incapaces de manejar la crisis. La estabilidad política en los países emergentes colapsará. La votación a los líderes también sufrirá cambios, y empezará a diseñarse un nuevo sistema online. Se acabaron las papeletas, y las cartulinas y los colegios electorales. El cambio no será drástico, sino gradual en varios países. Habrá regímenes más autoritarios será un mundo más controlado y menos libre la planificación inadecuada y los gobiernos de muchos países han quedado en ridículo por incompetentes y se han mostrado ineficaces ante la pandemia lo que hará cambiar el paradigma actual los discursos políticos serán más emocionales en los próximos años y esto hará que sean más demagogos y manipuladores si cabe será tendencia a situaciones que conlleven riesgo de la salud los recortes en sanidad pública serán cosa del pasado los políticos serán ayudados por tecnócratas, que determinarán si los gobiernos están preparados. Si acabaron los políticos sin experiencia, vamos hacia una sociedad más controlada y tecnificada. Este comentario está basado en el artículo escrito por Stephen Madwald para el Foreign Policy. Se ha demostrado que la economía no puede estar en manos de corporaciones y empresas privadas, ya que no es capaz de responder a grandes amenazas, de manera que volveremos a economías más controladas y empresas más vigiladas, aumentando el papel de los estados y creando sistemas globales y pequeñas empresas que formen corporaciones a lo largo de todo el globo. Los impuestos aumentarán en casi todo el mundo de manera que se haga frente a la crisis, y también medios creativos para aumentar la economía. Nuestra economía, basada en la explotación y el monopolio, deberá cambiar a una más igualitaria. ¿Es el fin del capitalismo? No necesariamente, aunque sí habrá cambios. Unos cambios que no deberían haberse producido hasta la segunda mitad de este siglo, y que los veremos en los próximos años. El libre mercado del que nos sentíamos tan orgullosos ha muerto. Muchos países están cambiando sus políticas militaristas hacia la inversión en sanidad y ciencia. Estados Unidos y el Reino Unido, saben que con sus actuales políticas no pueden responder a esta gran crisis, y no funciona, y por eso deberán cambiar. Nuestra infraestructura basada en la iniciativa privada y en el trabajo como modo de recompensa, ha quedado seriamente dañada, y ha cambiado nuestros esquemas, y ha caído como un castillo de naipes. Y eso nos obliga a cambiar. La especulación inmobiliaria también tiene sus días contados el dinero en efectivo se terminará definitivamente. Esto no es una sorpresa, sin embargo se va a acelerar. Las tarjetas son más higiénicas y limitan la economía sumergida. Eso significa que todo estará más controlado y el gobierno y el fisco sabrá en todo momento lo que haces y lo que gastas. Según Peter C. para el The Guardian, hasta ahora veíamos gente de forma individual compitiendo por el dinero. Es hora de las grandes corporaciones interconectadas, donde unas dependerán de las otras en cada continente. El mercado económico global nos dominará a todos. Las empresas individuales cada vez serán menos comunes. Será común el sistema puntual japonés del justo a tiempo, que se basa en producir de forma óptima un automóvil, en vez del modelo basado en maximizar las ganancias. Las empresas tecnológicas crecerán de manera exponencial mucho más que ahora, lo que quiere decir que la tecnología crecerá en varios órdenes de magnitud después de la crisis. Internet será aún más importante que ahora. En muchos países con conexiones lentas o poco eficientes, verán cómo evolucionan hacia una conexión de alta velocidad. La mayor parte del mundo dispondrá de acceso a la red. Si no tienes acceso a internet no existirás, y quedarás apartado del mundo. El sector servicios y los restaurantes se verán severamente afectados. Sobre todo los bares, que en España gustan tanto, pues la mayoría se cerrarán. Casi todo se gestionará por internet. Esto se traducirá en un desarrollo como nunca antes visto de los sistemas online. Se acabó las grandes colas de gente para recibir ayuda a los que estaban desempleados. Se acabó las grandes aglomeraciones de parados en la seguridad social, las ayudas sociales se podrán pedir como prioridad por internet. Se acelera la robotización y la digitalización, creando máquinas e inteligencia artificial, de manera que muchos trabajos puedan ser realizados por máquinas. Mike Beavers, editor de Yahoo News, ha reunido en un artículo publicado de cómo será el futuro después de la cuarentena. La salud será lo principal, y el bienestar y la ecología, la clase media desaparecerá. La respuesta al cambio climático será más evidente. Nuestra economía se basará más en desarrollar métodos para luchar contra la contaminación. Los niveles de contaminación han bajado tanto que la tendencia será seguir manteniéndolo. La telemedicina será habitual. Ya se han creado plataformas tecnológicas para los trabajadores sanitarios, y las consultas médicas ya se hacen por medio de la videollamada. Los recursos médicos aumentarán, y la tecnología se centrará más que nunca en la medicina. Vamos camino hacia una sanidad y atención médica universal. Esto está basado en el artículo de Ryan Broderick para el BuzzFeed News. Según mi opinión personal, estoy de acuerdo con casi todo de lo que han mencionado los analistas, y añadiré algunas cosas. Pienso que esto pone fin al dominio estadounidense en los próximos años, en los que otros como China tendrán prioridad, y si logran desarrollar una vacuna ya tendrán su alfombra roja para dominar el mundo. De ser el principal problema se pueden convertir en salvadores. Seguramente habrá más pandemias, y esto hará que muchos gobiernos se adapten a la situación. Los pequeños nacionalismos, regionalismos, se ha demostrado que son obsoletos. Las actitudes cavernícolas dedicadas a enfrentarse unos con otros, ya no tendrán cabida en un mundo cada vez más globalizado. Una organización mundial de la salud será más importante que nunca. Habrá más solidaridad y sentimiento de comunidad mundial, donde personajillos que promueven odio y separación de territorios quedarán fuera de juego. La imagen de algunos ancianos presidentes escondidos detrás de los muros quedará para la historia. La segunda guerra mundial dio el nacimiento de la ONU, ahora posiblemente en unas décadas veamos la llegada de una unión de los estados, para dar paso a organizaciones internacionales más fuertes que nunca, seguramente las ideas progresistas serán más aceptadas. Ideas como gobierno mundial, sanidad pública universal, o un mundo globalizado tendrán más importancia que antes. Se potenciará los productos de países vecinos, incluso los viajes en avión serán mucho más controlados que antes. En cuanto a la gente en general, creo que la mayoría seguirá siendo igual de estúpida, o más si cabe. Muchos políticos se aprovecharán para seguir buscando votos engañando a incautos. Francamente no creo que desaparezcan del todo cafeterías y bares como dicen los expertos, aunque sí estará más controlado. Estos son los puntos que considero importantes. El teletrabajo y las compras online. El aumento del avance tecnológico. La disminución del turismo, subida de impuestos, habrá menos libertad y más control. Estados burocráticos autoritarios. La crisis sanitaria nos ha demostrado nuestra fragilidad. Que estamos en un mundo global pero radicalmente aún independiente. Y nos ha enseñado que hay cosas más importantes que la inversión militar o la economía. En definitiva, se aproximan cambios a nivel mundial. Esto ya se veía venir, pero ha sido acelerado por la gran crisis. Hasta hace poco estábamos en la calle todos y peleándonos, y ahora estamos todos encerrados. La naturaleza ha puesto los puntos sobre las sillas, y ha demostrado que solo existe un camino para la supervivencia. La unión de todos los pueblos del mundo. La solidaridad y el entendimiento. ¿Será un mundo mejor o peor que antes? No lo sabemos, y no será a gusto de todos. Sí sé que será diferente, y lo más importante es que aprendamos de los errores.